Mira, qué guapa! <risa> Ella es Vitoria y Vitoria lleva, lleva ya unos años en el santuario. Hola, Paulito. Y la encontraron, es verdad, la encontraron en Villa de Godón, aquí en Madrid. Eh, la habían tirado para que se muriera y la había atacado como un animal. Y tenía su articulación destrozada: la de la manita derecha y estuvo tiempo hospitalizada, con lados articulares, intentando salvarle la articulación, pero la verdad es que la articulación quedó infuncional, o sea, no la sirve, la tiene quilosada eh, pero decidieron no quitarle la manita, porque al final para ella es como un apoyo, forma parte de su cuerpo, aunque la tenga así como un bastón, y a esa herida le quedó siempre un agujerito, que a veces da problemas, sobre todo en verano, pero que ahora se ha complicado un poquito más y tiene como una herida un poquito más grande que le entra en la articulación. Y aquí está Sil, que le está haciendo curas todos Hola, los aquí. días. Hola. ¿Cómo lo tienes, Sil? Pues. Vale, vamos a ver, ¿no? Sí. Lo vale, tienes un poquito, así que es verdad, ¿no? ¿No? Tiene más, menos enclamado. ¡Qué bien! Lo tienes mejor. Sí. Es muy paciente porta súper bien uh -huh. sí, <risa> y ya la habéis visto desde que vino al santuario acogido yo vi una foto hace poco de cuando llegó que podéis buscarla que era como un saquito de huesos uh... <risa> y ahora es una bolita, <risa> y, ahora es una bolita. <risa> y una abuelita una abuelita abuelita <risa>